Bienvenido. Gracias. Eh, digamos que vamos a empezar esta charla eh, desde, desde el inicio, ¿no? Okay. ¿Quién es Matthew? Matthew es eh, de Burkina Faso. Matthew tiene 52 años. Sí. Es casado, eh, tiene seis hijos, tres chicas, tres chicos. <risa> <risa> Eh, ¿Qué tipo de negocio tiene? ¿Eh? ¿Qué tipo de negocio tiene? Eh, es una tienda de arreglos de ropa. ¿Y dónde está el negocio? Eh, Se endeuso en la calle Ruña número 7. ¿Cuánto tiempo lleva aquí en el País Vasco? Desde eh, de 2006. ¿Y pues, ¿cuándo, cuándo empezó su emprendimiento? Eh, emprend... eh, empezaba en 2014. ¿Ocho años? Ocho, siete, ocho años ocho. Eh, cuando decidió emprender, eh, buscó financiación. No, no, porque como no sabía cómo buscar, claro, para mí financiación es el banco. Sí, el banco no me lo va a dar. Entonces, <ríe> he intentado hablar con un amigo, es, es ese amigo que me ha ayudado. Eh, ese amigo ha hablado con un centro que se encuentra en Deusto, que se llama sí. Laguna Artía. Sí. Eh, desde ahí ellos lo han orientado que podría hablar con el, el, el, ¿cómo se llama ese? Eh, el padre, un sí. padre en una iglesia, una iglesia que se encuentra en deuso sí. la iglesia se llama San Felicismo. Sí. La, eh, el señor, ese amigo, se llama Curo, eh, se ha hablado con otro que se llama Enrique. Sí. Entonces ellos, los dos se hablado con eh, el, el, el padre Román sí. eh, para si pudiera ayudarme eh, para a instalarme eh, si la se Entonces eh, yo se ha buscado eh, la tienda eh, y han pagado dos como hace tiempo, ya no me acuerdo bien de, de, de, dos meses o tres meses algo sí. así para, para empezar. Y ellos me dice bueno si funciona, yo sigo. Si no funciona, a mi cosa es eh, dejarla. Eh, así empiezo. Pero antes de llegar a ese tiempo, sí. ya a mí ya empezaba a encontrar, eh, a venir a, cliente, a clientes. Sí, sí. Poco a poco. Entonces al final, como ese, ese sitio era muy grande, eh, pero costaba también. costaba sí. que eso, algo de 400, algo así. Sí. Veo que bueno, para empezar, para mí era mucho. Entonces he eh, buscado otro sitio que estaba un poco más. Sí. Eh, bajo el precio sí. el eh, pequeño también pero para mí era dejaba el otro la primera cuando ha terminado con eso ya dejaba eso para ir a otro sillo bueno, subí ahí eh, como 6, 7 u 8 meses así pero resulta que esa, el propietario tiene problemas con la hacienda creo. Sí. entonces eh, ellos me reclamaban el dinero que dé esa persona. Al final même, yo no pagaba el dueño. Antes de marcharme, ya me pagaba directamente sí. la Ellos me habían dado un número de cuentas, ¿no? Cuando termina el mes, yo le meto el dinero ahí. Entonces, eh, bueno, veo que ese es mucho problemas Empezaba a mirar, bueno, ya he visto la, donde estoy. Cuando he visto estaba alquilando, he llamado, veo que era el, la dueña de la tienda. Entonces, si sí, hemos hablado, lado. Eh, en ese momento ya las cosas habían mejorado un poco. Para... Entonces me cambié ahí. Sí. Eh, cuando llegué allí, oh, las cosas ya, sí, <risa> ya han <me> despegado. <risa> eh, entonces, eh, desde 2014, eh, allí estoy. Eso es. ¿Y cómo va el negocio? No, Muy bien, no, la verdad no me puede quejar. <risa> Existen centros de emprendizaje para emprendedores, o sea, centros que te ayudan a buscar financiación, mm. a asesorarte en temas jurídicos y otros temas para poder uh -huh. llevar a cabo un negocio sí. como Bilbao y Kircha, o o Barracado y otros centros, ¿alguna vez le han hablado de esos centros? ¿Usted cree que las personas inmigrantes tienen dificultad a la hora de buscar financiación? Sí, sí, sí. la gente tiene dificultad porque primero yo creo que también no, no tiene la información también. Sí. Porque, por ejemplo, yo no sabía que había sillos sí. que se puede ir ahí para pedir esa, ese tipo de, de financiación. Sí, sí. Eh, usted, ¿Qué aspectos usted mejoraría a la hora de facilitar eh, la financiación a gente? O sea, a emprendedores inmigrantes. migrantes. ¿Qué acceso es usted mejoraría? No? No, ¿Qué aspectos? Yo creo que es, sí, sí, pero por ejemplo, yo creo que es en la información. La información, mucha gente no, no sabe, muchas no cosas. Nadie necesita Eso poder? es, eso es. Porque yo, por ejemplo, si no es que ustedes están hablando, hasta ahora yo no sabía que hay sitios que se sí. puede financiar. Eh, ¿Qué aconsejarías, por ejemplo, a mí? Uh -huh. Yo creo que he empezado un negocio uh -huh. a la hora de buscar financiación. ¿Qué me, qué, me, qué, ¿Qué me aconsejarías yo como un inmigrante? La verdad que, bueno, el problema es que lo que tú acabas de decirme, yo no sabía lo sí. existente, pero sí lo sabía. Te voy a informar para que sí. tú eh, busques ese sitio, eh, ahí creo que tendrá más información, sí. porque en el banco no, no te lo va a dar, porque el banco para dar dinero tiene que tener dinero. Sí. <ríe> si tengo dinero, porque voy a pedir dinero, entonces Eso ha sido la última pregunta. Gracias, Matthew, por su experiencia y sus grandísimos consejos de verdad. Sí. Y encantado de, de haberle tenido hoy aquí con nosotros. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a nosotros.